Qué tal Amigos de Youtube Cómo están Espero que estén bien Como ustedes saben Mi canal no tenía nada entretenido Y ahora ha hecho una revolución Les presento a TecnoGamer 2.0 Cielos que macizo Cambios de mi canal 1 memes implementados. 2. Música establecida. 3. Mejor resolución en los vídeos. Y 4. Puedo hacer vídeos con mi voz de vez en cuando. Gracias por suscribirse. Ha quedado muy real, ¿no? El, el ruido y luego el Oh, a, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, oh my god. Oh my god. This is incredible. What the fuck? What the fuck? si no te has suscrito te animo a que te suscribas a mi canal porque se viene contenido muy bueno y también activa la campanita para que estén al tanto de los videos. ¡Oblígame perro! Sé que el video fue muy corto pero gracias por su atención. Adiós los quiero mucho.